Una triste noticia para uno de los grandes del mundo que tiene eh, en su haber tres mundiales, ¿Mm? exactamente, y ganó uno muy joven. Participó en cuatro y ganó tres y debutó con 17 años en un mundial, en un realmente, mundial, en un mundial. uno de los más jóvenes debut. Y fue la primera figura mundial eh, reconocida a ese nivel, a nivel ecuménico. Además, hubo muy buenos jugadores siempre en todas las épocas en los mundiales, pero él fue el, el, la primera mega estrella del fútbol mundial. Así que se, se habló mucho de, de este jugador que hizo más de mil goles, indiscutible, ¿no? Goles de todo que, tipo. Que exactamente. Provenía de una familia muy, muy humilde para muy humilde. los que hemos tenido la oportunidad de ver la serie sobre su vida, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Muy humilde, empezó muy de jovencito, salvándole económicamente la vida, como pasa en toda Sudamérica, por eso el fútbol en Sudamérica, digamos, tiene esta popularidad. Justo 10 días después de que... Brilla en su máximo esplendor sí, sí. Una, una figura como Messi Diez días después tenemos que, que lamentar que otra se va Bueno, el, el círculo de la vida Comparaciones odiosas porque para una Tal generación cual. Pelé fue lo más grande del mundo Exacto Recién lo decía Menotti, Exacto. no vi nada igual sí. Otros lo comparan con Di Stefano Exacto En el medio aparece Maradona sí. Para las generaciones más jóvenes aparece Messi sí. A ver, eh, estamos hablando de grandes jugadores ¿Algún holandés también allí? Sí, Johan Cruyff Bueno, usted lo dijo eh, todos en un nivel muy por muy alto, Exacto. pero dicen que Pelé fue Tal superior cual. a todos. Tal cual. Yo... Fue bueno, superior a todos. Estuvo, siempre estuvo la dicotomía entre Pelé y Maradona. Mm. Con los dos más oh, grandes sí, sí. hasta la aparición de Messi. Digamos que ahora hay como un triunvirato de ídolos mundiales. Y había una eh, rivalidad entre ellos. Exacto, y la rivalidad entre Brasil y, y Argentina. Había cierta pica. Justamente ahora acabo de hacer una nota muy linda sobre la vez que estuvieron juntos en un programa de televisión, el programa que tenía Maradona en el 2005. 10. Claro, la noche del día se dieron el lujo de hacer cabecita, como para limar un poquito de rispideces. Tenemos un tramo del programa. ¿Lo buenísimo, compartimos? Buenísimo. Vamos. Vamos. No, este es un, un autógrafo que, que usted me tiene que dar a mí y yo le voy a mandar una camiseta a su hijo. Gracias, claro. Claro, es para... Tengo un sueño más, un sueño más con, con usted o con vos, si me permitís tutearte, ¿no? Toma. Tú te puedes llamar. No, tutearte usted, no es tiarte Tutearte. Tutearte. tutearte. Es, es que no entendí bien. Ah, no, no, no. No, no, no. no ha entendido bien. Tutearte. tutearte. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con mi cortejo. De dos Qué magia, ¿no? La Qué noche magia. del 10 por el 13. Pocos capítulos y Maradona con distintos invitados, que era furor. Tenía más de 60 años ahí no. pelé haciendo eso. Recién estaba escuchando una entrevista desde Brasil en Radio New Will, donde eh, la persona entrevistada decía. Eh, si hay conmoción en Brasil No creo que se genere lo que ocurrió allá en Argentina Con la muerte de Maradona Cuando le preguntan por qué Dice, bueno, he eh, tenido una vida controvertida en algunos puntos Una hija no reconocida A pesar de que había un ADN positivo Una cierta cercanía con, con Bolsonaro Que también generaba rechazo y, y camino acá yo me preguntaba, bueno, ok, a Maradona también le podemos encontrar muchas de esas controversias y sin claro. embargo cuando murió se generó lo que se generó. Y, ¿Y los problemas se para... con el hijo. Eh, eh, lo, pasa... ¿Los brasileros claro. son eh, más estrictos en algún los, punto los para aceptar ciertas claro, cosas? Por ahí tiene que ver mucho con la edad. Eh, Maradona murió muy joven, claro. entonces, menos de 60 años, en él cambio, con él ya estaba, claro, él ya estaba muy viejo, tenía, ya se esperaba... Eh, nosotros queda feo a veces, no pero uno ya tiene que tener la necrológica eh, casi preparada, esperando este desenlace, ¿no? cuando uno trabaja en, en periodismo gráfico, porque eh, eh, tenía cáncer de colon... ...con metástasis en distintos órganos importantes... Entonces. ...y aparte los brasileños toman las cosas de otra manera... ¿verdad? eso, eso de, de, de, claro... Vamos a eso? Debe, claro. ...claro, debemos sí, sí, sí. ser diferentes en algún punto... ...porque acá Maradona es como... ...entre comillas se le perdonó todo... ...de hecho su despedida fue Totalmente. multitudinaria... Totalmente. ...y se generó lo que se generó... ...pese ya. a tantas controversias en su vida personal... ...Pelé venía enfermo y Maradona es como que estábamos todos... ...por ¿Qué? la edad de Diego... Claro. ...a ver, de esta vuelve a salir Diego... ...exactamente... ...le vuelve a ganar Diego... Tal cual. A la vida y vuelve a salir y lo vamos a ver a Diego bien, en fin. Sí, un poco de mala praxis ahí en, en el caso de Diego Maradona, ¿no? ...un poco de mala praxis, un poco de abandono también. De abandono, también. sí, de abandono. Recién hablábamos eh. también, eh, el paso de Pelé por la provincia de Mendoza. Exactamente, Año, yo tenía dos meses. Dos meses. Dos meses. Años. Primero de marzo del mm. 64, estuvo Pelé en Mendoza, ahí está tu papi. Sí, sí, sí. Ajá, un gran amigo, un José saludo José Félix Suárez ahí. allí con, con Pelé, hace Exactamente. mucho tiempo atrás. vino dos veces a Mendoza, esa fue la primera y jugó al fútbol. Mm. Eso fue lo fantástico de ese partido, ganaron 3 a 2 a un Gobi Cruz reforzado, con jugadores de en su mayoría de Independiente de Rivadavia... El gran maestro Víctor Ajá. Uh -huh. Así que un partidazo 3 a 2, era algo muy común en el verano en No hizo épocas. goles en ese partido No, no hizo goles no. Peixinho eh, fue el que hizo dos goles Fue el goleador de, del Santos Porque él vino con el Santos, su equipo uh -huh. Él jugó solo en dos equipos Pelé jugó en solamente dos equipos, que eso es algo muy muy distinto a los jugadores actuales, ¿no? Que claro. cambian de camiseta muy seguido. Él jugó solo en el Santos, no quería jugar en Europa. Y luego en el Cosmos, el donde Cosmos se retiró. Bueno, Raúl claro. tenía dos meses, pero tu papá, ¿qué te ha contado de lo que generó Pelé con su visita a Mendoza? Bueno, era la época también del 1978, en la época del claro, Mundial, claro. la inauguración de lo que era iba a ser el Estadio Malvinas Argentinas. Eh, en una segunda visita estamos hablando, claro, no sí, en esta en, el, en el la mundial. que vino a jugar, sino en sin una segunda visita. Vino como periodista. Allá. Como periodista, en el eh, 78. tratando de ver lo que iba a ser eh, Argentina, sede del Mundial de Fútbol, claro. con toda la expectativa que había. Un grupo de periodistas esperando a Pelé por un lugar determinado, bueno, y aparece mi padre por otro lado, lo encuentra Pelé, y allí esto que fue... En su momento tapa del diario Los Andes, te estoy hablando muchos Esas años atrás. Esas coincidencias, ¿no? Esas cosas de la que no, vida. Que no donde... son tan coincidencias. Pero se revolucionó Mendoza por su presencia. Sí, con... bueno, sí, sí, era a pelear, era un número claro. uno del mundo y todo, a, aparte de lo que significa para el mundo del fútbol, para el periodismo deportivo, tener a pelear aquí en sí. la provincia y lo que él le iba a llevar a Brasil, lo que él iba a comentar, lo de qué se vivía acá. Lo importante es que en esa época Argentina como que vivía, hasta el Mundial 78, Argentina como que tenía... Eh, eh, eh, tenía un, como un sentimiento de, de estar menos cavado futbolísticamente, ¿no? Después del fracaso del Mundial 58, hubo un ostracismo del fútbol argentino, se retiró hasta el, que volvieron en el 58, y Argentina como decía eh, no estábamos al, al nivel, entonces lo veíamos como de otra manera, bien en su nivel de ídolo sin comparaciones, sin tener que, que estar eh, eh, con dicotomías con algún jugador nuestro venía como ídolo, entonces se vivía de otra manera. ¿Era fanático de Racing? Bueno, sí, lo que dicen. Ahí está circulando un video ahora no por las redes consta, No nos consta, no nos consta. no Gardel también era No, de bueno, no lo, lo dije yo ahora, no, no lo dije yo porque si no... No la oportunidad dicen para... Que era, por eso se lo pregunté. Él hablaba siempre <risa> ah, del santo. Mi equipo es el santo, claro. pero en Argentina me gusta mucho el Racing, pero estamos hablando de un video de hace muchos sí, años sí. atrás. Bueno. Se lo voy a pasar ahora al señor director, que... <risa> que es quien me habla por acá. Pero son cosas, estamos hablando. Racing fue el primer grande del fútbol argentino. Claro, fue el primer campeón internacional. Relacionado que tuvo directamente el con el primer campeón del claro, mundo. Fue, eh, y fue en su época. En el o sea, su que época. Él tuvo que competir con, con el Racing de esa época. Claro. Y bueno, después lo tuvo, perdóname, eh, sí. a Mario Agustín Cejas como claro, cuando se va claro, al Santos. Al Santos sí, y sí, allí, sí. Eh, bueno, una durante muchos años compañeros de fútbol con, claro. con algunos jugadores argentinos que es un dato también para tener en cuenta Bueno, como era de esperar, los mensajes de despedida se han multiplicado en las redes sociales Impresionante la cantidad de personas que se han despedido de Pelé a través de Twitter específicamente Esta es la cuenta oficial de el, del jugador ...de Brasil, la inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé... ...quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor para siempre es lo que publicaron en la cuenta oficial de Pelé... ...quien también hacía mención y con esta eh, foto tan, eh, tan importante, ¿no? Es la hija de Pelé quien eh, a través de sus redes sociales... ...también lo iban a, eh, iba manifestando, ¿no? ...cómo era la evolución... Dice, todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa, descansa en paz. Es el mensaje de Kelly, la hija de Pelé. Una foto muy emotiva porque es la última y es donde ya fallecido, todos toman de sus manos. Eh, bueno, acá también vemos de eh, Neymar eh, Jr., bueno, que ahí también hace referencia a un mensaje bastante extenso para quien quizás ha sido uno de, a ver, de los máximos goleadores de la selección. Claro, a eso quería llegar. Los máximos goleadores de la selección brasileña. Bien, bueno, antes de Pelé... Todo era... 10 eh, eh, no, era diez solo Era un solo un número, exactamente. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida, pero esta frase hermosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo, convirtió el fútbol en arte, en entrenamiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil han elevado sus... Eh, su estatus, gracias mm. al rey, se ha ido, pero su magia permanece, Pelé es para siempre, es lo que publicó Neymar con una foto bastante icónica, ¿no? De, el eh, rey, co claro, ¿sí? el como rey, rey, rey. exactamente. El rey, claro. eh, también lo hizo Leonel Messi. Descansa en paz y arroba la cuenta de Pelé Oficial. Y publica algunas fotos donde participaron de algunos eventos y actos juntos. Exactamente. Bueno, eh, Pelé vio la final de Argentina este, estando internado. Eh, también eh, pudo presenciar. Inclusive estaba contento porque Argentina sería campeón. Eh, Mbappé. También, Mbappé, bueno, dice, el rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado jamás será olvidado. Eh, bueno, y allí también pone unos iconos haciendo referencia al rey. Nick, bueno, este dibujante falleció, Pelé, la leyenda del fútbol mundial, también con su caricatura icónica, ¿no? De Gaturro. Eh, y así miles, ¿no? De... Eh, Florinda Mesa. Florinda Mesa, quien es eh, la conocida doña Florinda no. del Chavo del Ocho. Lo siento, mis amados brasileros, bla, eh, brasileños, perdón. No hay palabras, Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que hoy esté eh, con mi... Ay, ¿me lo podés leer? Con May? mi Robert, no lo pateando está. los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno y arroba la cuenta claro, oficial de Claro, Roberto Bolaños, que, eh, quien era la pareja de eh, nada más ni nada menos que Florinda Mesa, el chavo de Otro, ocho, Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil. Dice, bueno, lamento profundamente el fallecimiento de Pelé, una leyenda del fútbol brasileño y mundial que brilló en las canchas y fue ejemplo de talento, perseverancia, trabajo y pasión por el deporte. Un abrazo al pueblo de Brasil. Hasta siempre, Pelé el mundo entero ¿m? reconociendo y así lo que un significó montón no hay muchos mensajes. una vida Raúl mucho más tranquila que Maradona en cuanto a los amores a los hijos no tanto no tanto no tanto, no tanto. Claro. venía tenido, en la radio él tuvo una relación remoles, sí. eh, larga y muy comentada con Yuya. Sí, pero claro. además tuvo otras relaciones que fueron eh, comidilla esposas, claro. comidilla en Brasil pero lo más profundo ...polémico, controversial... ...y que muchas eh, brasileras no le perdonan... ...tiene que ver con esa hija no reconocida... Claro. aun cuando existía un ADN positivo. Sí, sí, sí, exacto... Y, ...e incluso se le recriminó que no fue al velorio de esa hija... Claro. ...la hija falleció y ni siquiera apareció... ...puso excusas y quedó y bueno... No se lo eh, perdonan. No se lo perdonan, claro y la gente o sea, señala... ...es difícil, es una situación muy difícil... ...le pasa a, todo lo, lo, a toda figura internacional y comienzan a aparecer ADN positivos o sea, es que es que cuando es difícil, son seres humanos son seres humanos ¿no? hay que separar el deportista ahí, ahí está ahí con Yuya, claro una de, de las parejas también se habló de su gran amor para él claro eh, se habló de que tuvo relación con Gal Costa estuvo también eh, tuvo una relación con una ex eh, Miss Brasil mm. Está bien, y bueno, es que lo buscan. Supuesto, es parte de la vida, parte Exacto, de... Exacto, una figura internacional, es atractivo, atrae, aparte que era... Me quedo siempre con la imagen, yo cuando me preguntan quién fue más grande, yo me quedo con eh, lo que dijo de él un gran jugador de fútbol, que fue emblemático y aparte periodista, fue sociólogo, eh, Roberto Perfumo, decía... Era perfecto, era perfecto, era perfecto, físicamente, un atleta, un, tenía un salto de casi un metro, eh, un físico privilegiado, y jugó en la época donde, hay que recordar eso, hay que contextualizar, donde no habían tarjetas, hasta el Mundial del 66 no había tarjetas y, y no había reemplazos de jugadores. Entonces, lo que le pegaban... A Pelé, dice, era innombrable, entre ellos él. Es cuando esos grandes partidos de, entre Argentina y Brasil, eh, lo que le pegaban así, Y el Roberto Perfumo pegaba, pegaba. Pegaba, pero sí, no vamos a hacer comparaciones ni chistes fáciles, eh, pero pegaba mucho. Bueno, <risa> un... Una gloria del fútbol, sí. otra más, a la cual tenemos que despedir. Difícil lo que, lo que plantea Raúl, esto de separar al hombre del deportista. Las personas somos una sola y somos juzgadas por todo lo que hacemos. En lo laboral y fuera de lo laboral, bueno, Pelé ha tenido esos grises en su vida. Eh, como también lo tuvo Maradona y, y es algo que quizás no nos pasa con Messi que lo celebramos, Salud. ¿no? ese Messi correcta. con una vida más correcta, Salud. más tranquila, más con familiar. una eh, familia celebrando Salud. junto a él. Eh, bueno, también es eh, otra la exposición hoy. Sí, hoy vale. la exposición hoy, es totalmente. diferente totalmente. quizás a esa época, eh, por lo tanto por ahí se permitían esas cosas que sucedían, ¿no? Pero vos eh, hablas de los hijos de pelea hablas de los hijos de Maradona. Yeah. Que no sé cuántos son, 10 más de 10. 6. ¿El ah, Pelé. No, Maradona, 10. No. 10. Eran 10 reconocidos. 10 reconocidos. Y otro, Eran ah. otro tipo de excesos también que se vivían. Eh, otros contextos, ¿no? Hoy los jugadores están Totalmente. más contenidos eh, y también no los dejan que lleguen a determinadas situaciones. Por eso decía, lamentablemente las personas somos una sola. Claro. Y en momentos como estos, en los que se da la despedida... Eh, celebramos la gloria lo que nos dejaron, lo lindo que nos hicieron vivir, pero también contamos eso malo, lamentablemente claro. ¿Cómo titulaste la nota que acabas de escribir? de La nota, y precisamente fue sobre el, el día que se juntaron los dos mágicos con a jugar al fútbol en la TV Argentina es el sí, día bueno. que pusieron la magia se juntaron, que eso es lo importante que ellos se juntaran, lejos de esa dicotomía que había, y Pudieron hacer magia en un canal de televisión argentino. Ya está en ¿sí? Diario 1. Está en Diario 1, sí, subida, Muy bien. aprobada. <risa> Con el video. El video que pasaron ustedes también. En en si en alguna red social, ustedes lo deben recordar, ¿en qué momento Pele dijo esto? Ya eh, nos juntaremos en el cielo a jugar eh, juntos. En la muerte algo de Maradona, no? en la claro, muerte, claro, Cuando claro, murió cuando Maradona, ¿no? Maradona, claro. Ahí escribió muerte, eso. Sí, sí, sí. Bueno. Y había, había por, por línea interna, había, había cariño, había respeto mutuo. Claro, sí. Eso Igualmente, no sé si fuimos los medios quiénes, pero siempre había una disputa allí Argentina, sí. Brasil, sí. Vende. Pelé, Maradona De todo un poco, claro, Vende, vende como vende. dice Raúl Y es folclore Te agradecemos Gracias Un gustazo un Muy gustazo. amable por estos Cuando gusten. <risa> Pausa Ya venimos Vas a tu horizonte para una nueva esperanza de espantar oh, oh, oh. Abre los ojos para el futuro Que otro sol ahora irá brilhar Brasil, Brasil a chama está acesa y pronta para incendiar La alma y o corazón Aquí en no Brasil Las naciones del mundo prontas para celebrar y muy unidos somos más. Y el mundo povo que a gente avista: oh, oh, oh, oh, oh. Él um Brasil, bordo brasileiro, nessa conquista. Y esa prova, gente, é. nunca desista. Nunca desista, nunca desista. Senhoras y e señores, do mundo entero, muy Carinhosa, mi Dios, quanta beleza. Agita su bandeira, cada uno um pro seu país. E a festa é brasileira pro mundo ser feliz. Suma só transita con alegria y emoción. Que esforce, vida, celebra, coración. Gala, y e energía, isso dá para ver. Que cualquier canto deste planeta. El pueblo brasileño povo brasileiro. conquista. Criança pra pra gente. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Y él povo Que a gente avista. Él es el povo brasileiro. Nessa conquista. Criança pra pra gente. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. No maior show da terra, vou dizer pro mundo um inteiro. Com muito um orgulho, como é bom ser brasileiro. Cada um fez sua parte, tá na hora de brilhar. E mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar. Vem gente de todos os cantos do planeta. Milhões de bandeiras enfeitando a janela. Já tá tudo preparado na nação verde e amarela, amarela. Vamos lá, minha gente. Respeitamos a todos. Vamos acreditar no Brasil, Brasil, Brasil.